¿Qué significa el sol en astrología? Creo que esto ya lo he comentado en alguna otra de las gotas de sabiduría, pero como me la han vuelto a preguntar, insisto un poco sobre ello, ¿qué es el sol? ¿qué significa el sol en astrología? Para muchos el sol es yo soy así, se bueno, dice yo soy acuario, este es mi caso, o yo soy aries, o yo soy tauro, la gente piensa que él es así. Y eso no es, no es real. El sol indica, la, pues, perdón, el signo, Aries, Acuario, Leo, el que sea, indica eh, la posición del sol en el momento de nacimiento y eso es tu manera de pensar. Sí que es muy importante, evidentemente, es el que condiciona toda tu vida, pero no deja de ser una de tus partes de tu psicología, no toda tu psicología, una parte. El sol indica tu manera de pensar, tu capacidad mental, tu manera de ver el mundo y tu propia autoafirmación. Eso es lo que representa el sol. Por lo tanto, si eres acuario, como yo por ejemplo, mi manera de ser interna, como pienso yo, es de tipo acuario. Pero mis sentimientos están indicados por la luna, mi manera de moverme está indicado, de cara a los demás, está indicado por el ascendente. Y así cada uno de los planetas habla de alguna cosa más. Sol, igual a mi manera de pensar y mi autoconfirmación, quién soy yo. Thank you.